Bueno, pues eh, esta guitarra la compré en el 2004, si no recuerdo mal, y lo he comentado en un par de ocasiones. El método de elección, o es sea, una guitarra comprada de capricho absolutamente, o sea, de, de, ni siquiera tenía el dinero, tiré de tarjeta de crédito. El caso es que un día me pasé por Musical eh, Ortiz en la carretera de Carmona. Y bueno, y bueno, yo he sido toda mi vida fan de, de los Stray Cats y de Brian Setzer y entonces pues me han llamado mucho la atención las guitarras de, de caja. Entonces me pasé un día por Musical Ortiz y vi esta guitarra. ¿vale? Tenían allí una, un, una ristra de otras guitarras de caja, había Epiphone, había Gibson, alguna incluso, eh, las típicas marcas estas más baratas, Ivanes, etc. Y esta pues me llamó inmediatamente la atención pues... Puesto que se parece a, a, la, a, la de, a la Gretsch que tiene la 6120, creo que es el modelo que saca Brian Setzer. Y eh, el método que, que, que seguí fue el siguiente: eh, no es un método meditado, sino fue lo que pasó en aquel momento. Empecé a hacer así: rling, las, las, todas las guitarras desenchufadas puestas en sus colgadas de la pared y tal, y hice ring rling, le pasé las cuerdas, la mano por las cuerdas y esta. Me gustó cómo sonaba, porque suena... suena bastante fuerte, no vamos a decir como una acústica normal, pero con un volumen superior a todas las demás. Entonces digo, esta es la que yo quiero. Aparte de eso, eh, otras, otras cosas que tiene especiales son un, un switch aquí, que me sirve para pasar de pastillas dobles a pastillas simples, ¿vale? Con lo cual, pues tengo dos sonidos o tres sonidos adicionales. Y una cosa también que, que parece una tontería, pero no lo es, que es un volumen master. ¿Vale? O sea, independientemente del volumen tono para cada pastilla, pues tengo un volumen master. Que eh, la verdad es que da muchas más opciones de, de control. Eh, las pastillas son unas pastillas de baja salida. Son unas pastillas... Mmm, no sé exactamente, no las he medido, no sé lo, la resistencia que tienen los ohmios, pero pero no son las típicas pastillas cañeras que, que suenan a toda leche cuando saturan evidentemente si le pones un ampli de válvula en condiciones pero saturan menos que lo que saturaría cualquier otra guitarra son de baja salida en este sentido imitan un poco al modelo Gretsch que, que digamos que, que imita y bueno tiene un Bixby que es una imitación no pone aquí Bixby es una no, ni siquiera pone licenciado por o digamos con Pagando licencia, sino que es un BSB cunero completamente Que funciona bien, está un poquito duro ¿vale? Yo he tenido otra guitarra con un BSB de verdad Y era bastante blando, bastante más blando que este Eso es el muelle, probablemente Pero vamos, funciona bien y se, sola, se desafina solo relativamente ¿vale? El clavijero es el clavijero Goto, ¿vale? este es japonés Y funciona muy bien, un poquito blando para mi gusto eh, ¿Qué más cosas que tendría, tendría que comentar? Bueno, esta guitarra tiene un par de, de cosas chungas Vamos, no la, no la voy a vender ni en mi vida Salvo que tenga una gran necesidad Pero las cosas chungas que tiene es Primero, que se me rompió el selector de pastillas Y mira, mira lo que le he puesto Le he puesto un cáncamo ¿vale? Le he metido un cáncamo ahí Y para que quede un poquito más sujeto con teflón Y bueno, y la, la fejuela que es... Así, ¿vale? No, no lo había no lo definido de otra manera. ¿Qué más cositas quería decir sobre ella? Eh, bueno, cuando, cuando la compré, traía de fábrica cuerdas del 0.12. ¿Vale? Es decir, eh, 0.12 la, la prima y la tercera entorchada. Eh, con esas cuerdas de 0.12 sonaban muy, muy, muy bien. Inconveniente, pues, que este tipo de vending era imposible. Y segundo, el Bixby, eh, pues tampoco funcionaba adecuadamente, para que... Estoy diciendo que no funciona muy bien ahora, pero es que entonces incluso peor, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho ha sido pues ponerle unas cuerdas de 0.10 Y, eh, bueno, no, está, no es, una, no es una, un calibre tan específico para esta guitarra, quizá a lo mejor 0.11 O quizá le vuelva a poner la 0.12 en algún momento pero bueno, de momento está así bien y, y me gusta bastante. Bueno, pues, esta era un poco la descripción. Y ahora vamos a enchufar al Twin y vamos a escuchar un par de, de ejemplos. Bueno, pues ya la tengo enchufada, pero antes de, de ponerme a hacer pruebas, eh, tengo aquí al, al Pipo que, que quiere que lo coja, pero no lo voy a coger. Pipo es mi perrito, que ya creo que ha salido en algún vídeo. Vale, Pipo, que es un chihuahuita. Y lo que quería comentar es que eh, esta guitarra es eh, completamente hueca. Uh, Veis que es anchita y eh, no tiene lo que es, por ejemplo, la típica 335 que tiene lo que llamamos un tone block, un bloque aquí de, de, de, o de arce o de, o de caoba, lo que sea, que evita un poco que tenga feedback. Entonces esta guitarra eh, puede, si utilizo bastante ganancia, puede tener la tendencia a, a acoplar. ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Bien. Pues nada, vamos a empezar a probar eh, sonidos. Eh, tengo, la tengo enchufada al twin en el canal limpio. ¿Vale? Y como veis, tengo aquí el master, el máster, volumen máster general que voy subiendo. Esta sería la pastilla del mástil. Perdón, del mástil, del puente. Resulta difícil tocar aquí con el perro, pero... Pastilla combinación de las dos, que es una de, las, de lo que más me gusta a mí, y pastilla del mástil. está en el modo, eh, eh, digamos, pastillas dobles, normales, y el volumen quizá a la mitad. Lo vamos a subir del todo. Este sería el volumen a tope. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiarla a modo simple. ¿Vale? Esta sería la pastilla de arriba. Para que compráis la diferencia. Las dos eh, combinadas. Comparamos la diferencia. Del puente comparamos la diferencia, vale eh, en modo single, single, que bien hablo. Modos single eh, pues suenan bastante más finitas. Entonces, quizá para tocar eh, un ritmo o lo que sea, estamos acompañando, no necesitamos que tener mucha presencia, pues nos puede ir bastante bien, ¿vale? Y ahora voy a poner eh, el canal de distorsión para que veáis cómo, cómo suena. Le voy, no le voy a poner mucha ganancia, para que no sature, simplemente un poquito de lo que sería como si pusiéramos el ampli a tope, ¿vale? Bueno, pues ya tengo... Eh el canal saturado, seleccionado y vamos a probar básicamente eh, cómo va sonando subiendo un poco el volumen desde casi limpio hasta saturado. Vamos a poner primero la pastilla del mástil. El pipo se me está asustando. Volumen a tope ya Combinación pastilla del, del puente ¿Vale? mucho más mucha más ganancia no le pondría porque si le pongo más ganancia va a empezar a, a saturar no a saturar, perdón, va a empezar a chillar no las pastillas, las pastillas no chillan, sino va a empezar a hacer feedback con, con el hueco Y bueno, y se va pone a poner a pegar berribo Y no se trata de eso Y en fin, bueno, es una, para mi gusto, una gran guitarra El mástil es súper cómodo, ¿vale? Es un mástil eh, tipo moderno, más bien Formato, formato no, forma D Súper cómodo, súper cómodo El diapasón es perfecto y la tengo desde hace, como he dicho, desde el año 2004, y no, y no sería una guitarra que yo vendería, la verdad. Es una guitarra que me ha dado muy buena satisfacción en el sentido de que he hecho algunas grabaciones súper chulas con ella, y con las cuerdas de 012, que creo que se las voy a volver a poner, y ya está, no tengo nada más que decir. La recomiendo, si la veis por ahí a buen precio, comprarla, ¿vale? Incluso antes que una eh, y esto que voy a decir una blasfemia se me va me va o vaya a, oh, va a, a echar encima mía mejor que una Gretsch Electromatic probablemente venga hasta luego.